Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, poder charlar de los temas que están en boga en este momento por nuestro clima que estamos pasando. Totalmente, totalmente. O sea, estamos diciendo, para dejarle en claro, por ahí hay algún, alguien todavía metido en el aire acondicionado y no está diciendo, estamos hablando del clima afuera, el calor estamos hablando, estamos hablando de, del calor. Doctor estamos diciendo queremos saber respecto a bueno sobre todo por este contexto que nos lleva a pasar a cada uno, a cada uno o sobre todo en esta región, el, vamos a hacer más puntualmente, en esta localidad, en Corrientes Capital, en lo que tiene que ver cuanto los calores, la falta de lluvia, y sabemos que por ahí hay que, hay que tomar otras medidas en cuanto en esto, en este sentido con, con las mascotas y cada uno de los cuidados que tenemos que tener en el día a día, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy en día, eh, porque es notable lo que ha cambiado el clima, eh, las temperaturas ahora, sobre todo de horas tempranas, estas temperaturas que tenemos ahora a las 8 de la mañana, que ya, digamos que pega el sol, eh, no es normal. Y sobre todo ahora, una, dos, tres de la tarde, es algo que imposible andar afuera. En el medio ambiente, digamos, está demasiado caliente. Uh -huh. eh, nosotros, bueno, los humanos, buscamos el aire acondicionado,